Hola, ¿qué tal? Estamos con Rodolfo de Kutumi. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Kutumi es un trailer eh, que funciona de dos formas. Es trailer y es sound system. También tenemos un DJ que pone música. En nuestra parte gastronómica eh, ofrecemos hamburguesas con pan artesanal, con una carne que nosotros mismos eh, producimos. Eh, tenemos también grubs de pollo, manejamos choripan. Eh, manejamos también eh, productos. Realmente Kutumi está evolucionando en su carta todo el tiempo. O sea, no tenemos algo que esté fijo, sino que estamos todo el tiempo proponiendo cosas distintas, cosas nuevas. Y por eso nuestra carta es corta, pero va variando constantemente. Rodolfo, ¿dónde están ubicados? Normalmente nos hacemos en el parque de Capre al lado de la cancha de básquet. Pero... Estamos rotando por toda la ciudad, no estamos como otros trailers que están fijos, fijos, fijos. Nosotros hacemos un día en Capri, otro día nos hacemos en el norte, otro día nos hacemos en Ciudad Jardín. Por Instagram avisamos, por redes sociales avisamos dónde vamos a estar eh, ubicados y porque no nos gusta estar quietos, quietos en el, mismo, en el mismo punto. Listo, Rodolfo, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Chao.